Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciando este día, este sábado, hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Gregorio Magno, uno de los grandes papas de la historia de la Iglesia, en el siglo VI, del año 540, al año 604. Promovió varias reformas dentro de la Iglesia, por eso se le llama Gregorio Magno, el gran Gregorio. Vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos de él, son innumerables esas bendiciones espirituales y materiales. También hoy nos alegramos en nuestra iglesia diocesana la ordenación de tres jóvenes, Jason, Darwin y Alfonso, que se ordenan presbíteros para nuestra Santa Madre Iglesia. Damos gracias a Dios, nuestra Madre Santísima, interceda por nosotros y por ellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. El sábado iba Jesús caminando por en medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron, ¿por qué hacen esto en sábado? No está permitido. Respondió Jesús, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él. Y los dio a los que estaban con él. Y les dijo, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Qué está permitido hacer? Es una pregunta muy corriente. ¿Qué debo hacer? Es una de las preguntas fundamentales en la vida cristiana y en toda la vida, queridos hermanos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? La vida realmente... En la vida, en la cotidianidad, nos enfrentamos a esa pregunta constantemente. ¿Lo hago o no lo hago? ¿No ¿Voy o no voy? Eh, es una pregunta que está ahí a la mano. Y es importante que tengamos el criterio para poder definir la acción en cada uno de esos momentos. No tenemos el secreto o la fórmula. Ante esto haga esto, ¿no? Tenemos el criterio. Y el criterio nos lo da el Señor. El Hijo del Hombre, el Señor del sábado. Creo que ahí está, mis queridos hermanos, la clave para que entendamos qué debemos hacer. Jesús lo, lo va a decir en otros momentos, el sábado está al servicio del hombre, no el hombre al servicio del sábado. A veces, mis queridos hermanos, nos volvemos esclavos y por eso Jesús nos, nos da esta gran lección. ¿Qué está permitido hacer? ¿Dar la vida o quitarla? ¿Salvarlo o no salvarlo? ¿Levantarlo o dejarlo ahí tirado? Señor Dios, llénanos de tu gracia y tu sabiduría para que cada día podamos hacer lo correcto, lo que te agrada. Dios te salve María.